Al parecer, extrabajadores de la NASA afirman que en la misión Apolo 11 se pudieron grabar ruinas o estructuras en la Luna. Si quieres ver estas imágenes y parte de esta entrevista, no te lo pierdas, quédate con nosotros hasta el final. Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. El 21 de julio de 1969, a las 2.56, Neil Armstrong posó sus pies al sur del Mar de la Tranquilidad, en nuestro satélite, en uno de los momentos cumbre de la historia de la humanidad. Ríos de tinta han corrido acerca de la épica misión, ...siempre rodeada de polémica y leyendas urbanas... ...que no han servido sino... ...para engrandecer el mito de la misión Apolo 11. Las muchas y aparentes incongruencias... ...de las que está salpicada la misión... ...no han podido nunca revelar ningún tipo de fraude... ...ni ocultamiento pero lo cierto es que entre la opinión pública siempre sobrevuela la pregunta de por qué no se ha vuelto a la luna la realidad es que hasta seis misiones apolo han pisado el suelo lunar y han realizado distintos trabajos de recogida de muestras geológicas y experimentos varios ¿Se puede achacar la locura presupuestaria de la NASA en los 60 en la Guerra Fría? ¿Tiene algo que ver la sequía de viajes lunares con el conocimiento de abundancia de Helio 3 básico para la fusión nuclear en el subsuelo lunar? Lo cierto es que, entre toda esta bruma que rodea a nuestro satélite, brilla con luz propia la historia de Alan Davis, desconocido para la inmensa mayoría de mortales. Fue, sin embargo, una de las personas clave para la transmisión de las señales procedentes del Apolo 11. Durante la época del proyecto Man on the Moon... La NASA se dedica a reclutar a los mejores cerebros de los Estados Unidos y entre ellos se encontraba Alan Davis, un joven genio de las telecomunicaciones que con el tiempo llega a ocupar el cargo de ingeniero jefe de telecomunicaciones de la NASA como es lógico y debido al giro de la tierra hasta el momento del alunizaje del apolo 11 no se sabía qué cara de nuestro planeta iba a recibir las imágenes del paseo lunar y esta suerte le tocó a la base de antigua en el caribe donde el responsable era el señor davis después de este gran momento para la humanidad y pasados los años davis Pasa a una gran empresa privada de telecomunicaciones En una carrera de éxito hasta que llega su edad de jubilación Davis describe con pelos y señales las imágenes que él vio Acerca del alunizaje del Apolo 11 En palabras textuales dice Lo que podría ser es una civilización De mucho antes de que llegáramos nosotros Que existía en la luna porque había ruinas que no podían ser una cosa de roca, porque había huecos a mitad, que podían ser ventanas y otros que llegaban hasta el suelo, que podían ser puertas, restos de una civilización antigua de hace milenios. Por supuesto, dichas imágenes jamás vieron la luz pública y por supuesto la NASA negó el testimonio de Davis hasta el punto de negar que éste trabajara nunca para NASA. Afortunadamente, el mismo Davis había acreditado su currículum documentalmente. A todo esto podemos unir las declaraciones de muchísimos periodistas invitados a acudir para cubrir el alunizaje en julio del año 69, donde cuentan cómo fueron invitados a abandonar la sala donde estaban visionando el histórico momento justo antes del descenso de Armstrong, con la excusa de tomar un refrigerio y ante el estupor de todos ellos incluso podemos recordar las declaraciones de la esposa de davis que simple y elegantemente se remite a las declaraciones de su marido pero que a la pregunta de si nasa cuenta todo lo que sabe responde con una media sonrisa sin comentarios porque había ruinas que no podía ser una cosa de, de encima porque había huecos que pudieran ser ventanas o puertas o lo que sea. Hay también que añadir las declaraciones de Ken Johnson, director de conservación de fotos del laboratorio de NASA, y del asesor Richard Hogland, denunciando en conferencia de prensa que la NASA posee fotografías que demostrarían la evidencia de vestigios arquitectónicos en la luna pues bien amigos todo lo que acabáis de ver toda la información que acabáis de procesar pues no es ninguna broma todo lo contrario al parecer lo que afirma este señor o mejor dicho afirmaba porque Alan Davis ya murió pues no era broma y de hecho fuera de cámara este señor dijo en alguna ocasión que habían fotografías que él pudo fotografiar el monitor donde se estaban viendo esas imágenes que se estaban retransmitiendo desde la luna y que pudieron ver esas fotografías las imágenes que acabáis de ver concretamente es una supuesta grabación de las ruinas en la luna pero bueno como ya no sabemos lo que dice nasa si sí es verdad si nos ocultan mucha más información o no, yo os las he dejado aquí para que vosotros mismos podáis dilucidar si todo esto es real o no. El mismísimo Richard Hoagland dijo en una declaración de prensa que la NASA tenía imágenes ocultas, escondidas, archivos y que nunca sacaría a la luz pero son muchísimas las imágenes que hemos podido ver de objetos saliendo de la luna de supuestas conversaciones donde los mismos astronautas avisan de qué es lo que estaban viendo incluso la nasa desde houston les ordena que cambien de canal que cambien de frecuencia porque se sabía que esa frecuencia podía estar escuchando cualquier persona porque eran unas bandas de frecuencia donde se podía acceder mediante diferentes aparatos de radio y ellos codificaban de otra manera la señal y se iban a otras frecuencias diferentes en fin todo esto parece que es de ciencia ficción pero no es una ciencia ficción con este vídeo con este pequeño reportaje que acabáis de ver lo que quiero es hacer un poco de honor a lo que dijo alan Davis y a este señor que se casó con una señora que era profesora de inglés que vivió aquí en España, en Sevilla, concretamente muchísimo tiempo y quiero hacer, como he dicho, honor, hacerle un pequeño homenaje a Alan Davis que es una persona poco conocida, muy poco reconocida por el mundo suenan más otros nombres de personajes que viven en Estados Unidos él era estadounidense pero vivía en Definitivamente, a fin de cuentas, aquí en España. Así que son muchísimas las incógnitas, muchísimas las preguntas. Se sabe que en la Luna existe el Helio 3 y que pronto parece ser que se va a volver a ir a la Luna. Pero yo quiero que todo esto no caiga en saco roto. Me gustaría que compartieras este vídeo y que comentaras aquí abajo, en la descripción, del vídeo en los comentarios pues cualquier cosa que puedas pensar qué historia hay detrás de todo esto qué es lo que está pasando qué es lo que nasa nos va a ir dando a cuenta gotas también aparte de esto ya que estamos quería recomendaros un canal canal hermano de en busca de la verdad clásicos del misterio con alba espejo y paloma garcía Allí vais a encontrar muchísimas, muchísimas cosas que yo creo que van a ser interesantes. Y también mandar un saludo a nuestros amigos de la página UFO Spain. Ya os digo, echarle un ojito. Por mi parte nada más, simplemente me gustaría que comentarais aquí debajo y que por favor compartas este vídeo porque son imágenes y un documento bastante inédito. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima amigos.